Al mediodía de este miércoles se entregó ante el Comando Noreste de la Policía Nacional un joven que era activamente buscado por la institución del orden, acusado de varios hechos delictivos en esta ciudad. Bueno, nosotros pues, hemos venido a esta tarde aquí al, al cuartel a entregar al, al joven Loren, que ha sido requerido por la Policía Nacional para ser investigado en relación a los casos que tiene pendiente. Entonces vamos tratar de tratar de el gobierno estatal, que se va a los poros locales para que lo pueda recibir y así pueda dar que, como, como si fuera una imputación que tiene por parte de la justicia si él está implicado en cualquier caso de que haya este por de la justicia justamente pues, dice que Cacón y yo más estamos juntos con él entonces bueno que también haga lo mismo que lo hizo hizo, en venir a entregarse a presentarse ante la policía y la justicia para que den cuenta por, su, por sus actos sino la noticia que va a declarar si son y si no se los sean los otros Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.